Que se vayan preparando sus aplausos para recibir sí. a las protagonistas Revolantes. del programa del día de hoy. Estamos con las mini de wow, mañana. Wow. Se Martín y se les gusta vosotros. Bienvenidas, chicas. Hola, ¿Cómo chicas? están? Bien? ¿Todo bien? bien? ¿Contentas de venir? Sí, sí. sí bueno, Esa es nota, claro, feliz. esas ya hace algunas semanas nos habían mandado sus videos presentándose, contándonos un poquito qué es lo que le gusta hacer, cuál es su talento. Y finalmente llegó el día, sí, llegó la oportunidad. Eh, primera vez que aparece en la televisión, el gran debut. Selene, sabemos que no, que ya ha estado por los estudios de Canal 7, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿En Hola Mendoza? Eh, sí. Muy bien. Muy ¿Qué bien. estuviste haciendo ahí, Selene? Estuve eh, hablando sobre la, la semana de mayo, eh, ya que hicimos un noticiero infantil ah, en muy bien. Notipeque. Oh, muy bien. Y estuvimos hablando sobre eso y bueno. Me encanta. Pero se sienten bien. cómodas acá las dos ya sí. las veo que sí. pasaron por maquillaje si se puede hacer un plano de los ojos de las chicas están bellísimas las han tratado bien las han recibido genial ¿cuántos genial. años tienen chicas yo tengo ocho yo ocho, tengo diez ocho, ocho y diez muy bien perfecto eh, me contaba Selene que hoy pegó faltazo al colegio para venir acá está bien sí. la, no fran, no, a la, la fran no la fran para la tarde muy bien a qué colegio van chicas yo a la Goreti ah Ajá. Luján muy bien somos vecinas de Luján, claro. Excelente. ¿Y vos, Sele? Yo voy a la Ricardo Rojas. Muy bien. ¿De qué departamento? Del Zapallar, bien. Si no me equivoco, creo que es algo ¿En ¿Las ceras? Sí, las ceras. Sí, acá. Bien, en las ceras. Perfecto. Los vecinos bien. entonces del canal. <ríe> sí. Me encanta. Bueno, chicas, cuéntenos un poquito. ¿Por qué quisieron anotarse? ¿Qué les llamó la atención de decir, bueno, yo no quiero ir a mostrar mi talento a la tele, quiero participar del programa? Queremos ser estrella. Quiero no? ser ah, estrella. Claro, ya la tiene clarísima. No, me encanta. Sí, no, no dimos vuelta, fuimos al grano. Quiero ser una quiero estrella. Quiero ser una estrella, muy, una muy bien. bien. Esta bien. va a ser la primera entrevista de muchas, seguramente. Estos son los comienzos de su carrera. Claro. Pero en unos años. Cuando sean estrellas, no se olviden de nosotros. Claro, ah, que acá porque Por ahí nos cruzamos por, por la vez. calle y hace mes. Lucas y Clarita, no, no te conozco. Sos, son? Soy Francesca Caboso, a ver. <risa> lleno de teatros, claro. lleno estadios con mi, ¿Y mi baile, mi son? música. Claro. Nos van a, se van a acordar de nosotros, ¿no? Sí, sí. Ah, muy bien. Perfecto. Menos mal. No, y desde ya les vamos a ir pidiendo un autógrafo, porque eso después, cotiza, cotiza bolsa, eso y lo amor. vendemos Después lo vendemos, escúchame. Claro. Bien, ¿quieren ser estrellas sí. del mundo de la actuación, del mundo del baile? ¿En dónde se ven en un futuro? Yo hago de todo un poco, yo hago danza, yo hago canto, pero la verdad es que me veo actuando, porque la verdad bien. es que eso me gusta. En una serie de Netflix, por ejemplo. Sí, podría oh, ser. Me encanta. Opa. Yo hago danzas urbanas. Muy bien. Y eh, hay veces que en mi casa practico canto. Ah, muy bien. Una artista completa, entonces. Muy bien. Me encanta, me chicas. Encantó. Y me gusta la soltura. Ellos han venido a pasarla bien porque de eso se trata este espacio, disfrutar, sí. tener esta experiencia de lo que es salir en la tele. Vas se lo imaginaban así, el estudio, con todas estas cámaras, con toda esta gente rara. Es <risa> mentira. ¿Cómo lo ese señor? Como ese señor. que está ahí el chicho. <risa> Más o menos, ¿se imaginaban que era así como el mundo de la tele? Hey. Y yo sí. An oh, ¿sí? Antes cuando era más chiquita No sabía que había un montón de cámaras Ajá. Y todo Era como que creía La verdad Muy chistoso lo que voy a decir ah, Pero creí que había personas Que te ponían los programas Que había unas mini personitas Dentro del televisor. Ay, en, el en el tele Ajá. Que te iban actuando dentro de... Sí <risa> bueno, Mucha gente cree eso Cuando es chiquito Que hay como personas sí, pequeñitas claro. Viviendo dentro del tele Tal cual sí. Bueno, a mí me pasaba con la radio Decía, o hay un DJ toda la noche Poniendo música Pobre, se muere de sueño No, es una computadora que te pasa la música claro, pues, ¿sí? La tecnología Es así Bueno, entonces Un futuro prometedor Para las chicas Lo que están haciendo hoy Es lo que se imaginan Para su futuro Bailando Actuando Eso es lo que quieren hacer Para siempre Sí Muy sí. bien Y sus papás ¿Qué les dicen? Las bancan, ¿Las apoyan con esto? Sí Claro, sí. por eso están acá hoy claro, o están las mamás las Ahí, mamás, ahí ya, ya, Con los celulares Filmando todo El agradecimiento Para ellos Y para Gracias. las familias Que sin duda Son un pilar muy importante Cuando los chicos Seguro. Quieren seguir algo artístico, ¿no? que estén los papás para llevarlas a las clases, para irlas a buscar, bancarlas, conseguirles el traje todo, prepararlas claro, para las presentaciones. El arte, lo que eh, hacer. Es un laburo espectacular el que hacen los padres detrás de estos grandes sueños, así que agradecerles, ¿no? Sí. A los papis. Sí, no, están ¿son buenas alumnas, ¿En la escuela, ¿cómo les va la escuela? Bien. Porque hoy ¿no? pero bien. ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Me va bien. ¿Mmm, Materia me favorita. Matemáticas. Ah, muy bien. Eh, a mí me gusta eh, lengua y matemáticas. Sí. Muy bien. Me gusta y aplicadas. la que menos les gusta, que dicen, ¿no? ay, qué vos batería? Mm, naturaleza. Ah, ah no bien. me gusta naturaleza mucho. No. No. Muy bien, perfecto. ¿Alguien a quien le quieran mandar saludos? Yo. Me imagino que le avisaron a los compañeros que iban a estar acá Hay Yo. gente que las está viendo. Sí, Fran. Yo le quiero mandar un saludo a mi profe Flor. Ah, muy bien. A ah, la profe sí. de baile. Compañeros. Muy bien, claro excelente. Que sí. ¿Y vos, Sele? Yo le quiero mandar un saludo, por supuesto, a toda mi familia que me está apoyando, que me está viendo ahí en la tele. Muy bien. Bien. Eh, Y bueno, a mis profesores de la academia también. Uh -huh. Sabemos que vos la conocés a Perla Matina. Ah, sí. Es una sí. figura de este programa. Y de la academia donde sí. haces comedia musical. Sí. Ha sido tu profe. Sí, claro. muy, muy bueno. Yo también le eh, quiero mandar un saludado a mi familia. Claro. claro. Toda la familia, el ¿Quién se va a animar a mostrarnos primero su talento? ¿Quién, ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Querés, Fran? Yo te voy a acompañar. Le damos el fuerte aplauso dale, para todos ustedes. Viene por aquí, mira cómo nos sigue la cámara. Es una cosa de <ríe> despliegue espectacular. Yo la voy a dejar aquí solita porque nada, la rompe, no hace falta que yo la acompañe. Pero Fran, todo tuyo, a lucirte y a divertirte. Vamos, Vamos. suena la música This city, Music... International. <laughs> A usted, pregunta a la plaquelandera ¿Qué dice usted? No importa qué fue piso, ¿viste? Sí. Nosotros lo hacemos no, y nos quedamos, quedamos ahí. Hasta... Nos quedamos ahí tirado, <risa> no tiene que, tira, el, el, tiene sí. que levantar <risa> la grúa. Francisca qué bueno. ¿Y hace mucho que bailás? Sí, desde sí. los 6 Ay, ah, claro. claro. Entonces ya tenés tu práctica. Vas estudiando esos movimientos y te digo que es difícil aprenderse como la coreo de memoria, ¿no? Lleva como mucha práctica. Eh, sí. Claro. Perfecto. Sí. Sí. Sí, sí. sí. ¿Para qué más? No vamos muy a hablar más en bien, Estuviste espectacular. ¿Choque? Muy bien. Bueno. Muy bien. Está lista de Martín para mostrarnos lo suyo. Bueno. ¿Va a querer cele. que la acompañemos? Como sea. ¿Cómo, Ay, la. ¿Cómo sea? Eh, eh, sea? Va decidida, va decidida. Decidísima. Bueno, claro. si querés arrancar ¿Sí vos, Dele, claro, y nos sumamos. llamás. Como vos quieras. Cuando vos quieras, nos llamás. Bueno. Eh, ¿Quieren que haga algo, que exprese alguna emoción, lo que quieran? Yo. Lo que vos quieras, lo que aprendas en tus clases de comedia musical. Esto es a pedido. ¿Esto es a pedido? Claro. Como actriz, nosotros te tiramos algo y vos lo querés representar. Qué Es una improvisación. Sí. ¿Usted qué hace teatro? ¿Qué se le ocurre? A ver, ¿qué te gustaría? Eh, a, ver. Una, a ver. una risa que estás tentada, que estás feliz por una situación, una sorpresa. <risa> ¡Ay, qué pegada! <risa> me me encanta. encanta. ¿Sabés qué me gustaría a mí, Celis? Que hagas como que sos de otro país como que sos francesa, o que tenés otro acento. Okay. Por ejemplo, te presentás y dices, hola, soy Celia mirá, Martín. Se, mirá, para tengo para el chicho, si una presentación toda tu familia tura. en la pantalla. De tu vida, pero como si sos una chica que está de intercambio, claro, por extranjera. ejemplo. Extranjera, Ajá. lo que te salga. Me hace luquea todo, si Ok, eh, vamos. Hola, yo soy Selena Martín y de mi país venimos de una generación muy elegante. ¡Ah! glamour! ¡Pero muy bien! ¿Usted vive en París, Selena Martín? En París, yo vivo Ajá. en París. ¿Y, ¿Y por, por qué ha venido a Argentina? Porque es un país muy lindo que tiene unas comidas muy ricas. Ajá. ¿Cuál ha sido tu comida favorita que has probado aquí en Argentina? Las Nada, solo el asado. Ay, va, Muy no, bien, ninguna tonta la parisina. No, claro. Y si te cambiamos de país, te decimos italiana. ¿Podrías hablar en italiano? Italiano. Uh, a ver. <ríe> a ver si sale. Italiano, país? la el La las la pastas. La Excelente. Pasta. Muy bien. A mí me gustaría igual, un acento un acento centroamericano. Como que eres bien. del Caribe, chico. Como que vienes de... De Cuba, uh, por ejemplo De Cuba, es Colombia, parce ¡Qué oh, más! Eh, ay, claro ay, la tiene! ¡Parse! No, no, no, la tiene muy clara Te sale muy bien el colombiano, parce ya, sí. Gracias, parce qué más? Es mexicano <risa> ¿Te sale hablar como mexicano? No sé, güey, no la verdad, no wey, sé no. Ay, wey. <risa> <risa> Me encanta, güey sí. Son muy copadas sí, Muchas gracias gusta No, pero mucho. tiene muy incorporados los acentos, aparte no, Pero re. Clarísima Además nos has contado ¿Qué te gusta cantar? ¿Qué te gusta bailar? ¿Hay algún, algún tema que digas Bueno, les puedo regalar esta canción Por ejemplo Algo que te a cantarnos oh. O a bailar Que quieran que te pongan la canción Lo que vos a quieras ver, ¿eh? puedo... Algo que hayan preparado allí en la academia Eh, hemos eh, bueno practicamos de todo en la academia sí. Poneme una música y te puedo improvisar ah, a Darío. ¿Qué, tiene reggaetón, cool? uh. ¿Qué te reggaetón un tema que te guste un tema que te guste mucho? ¿El eh, bueno poneme tini. Poneme tini, Darío. Vamos. te guste ¿no? un mojita? No. Es Me encanta sí, Vení, tenis, me y con nosotros el a sacar las cosas que han quedado acá. Y con acentos, el canto, bailas, ¿cómo vamos? Todos, También sí. te gusta. ¡Seguimos! Sí, con el profe Cristian en la academia que nos enseña. Muy bueno. bien. Pero muy bien. Me encanta, chicas. ¡La rompieron! ¿Están contentas? Sí, la han pasado lindo Eso es muy importante Que la hayan pasado bien Que hayan disfrutado Y a mí me parece Que van a tener que volver En algún momento Yo creo que sí Van a tener que volver En realidad Ellas van a estar sentadas Acá en algún momento Y, y nosotros, nosotros Bueno Y nosotros bueno, <risa> las del geriátrico alguien. No. <risa> claro Porque tienen un futuro enorme Sin duda Tienen sí, mucho talento Las dos Muy desenvueltas. Sí Porque la cámara es Claro, hay que animarse Pero parceo Pero paseo. ¿Y es... por qué nos animan ustedes? <risa> Hace, oh, ah, no, no, no. Eso, no! ¡Actitud ahí! ¿Sabéis lo que falta? Talento. Claro, ustedes saben bailar, nosotros no claro, tenemos talento. Claro, ¿viste? Nosotros hacemos así, se, medio se nos matan de risa, chicas. Ese, ese cuesta es bailar, tema. somos medio patadura. Somos patadura, somos tal patadura. cual. Mirá, Mirá las madres, madres. ahí están en la tele, la Salud, chicas. Ahí sí. Genias, hermosas, gracias, gracias por haberlas traído. Yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que más les gusta? En el momento que, en que están haciendo su arte, por ejemplo, ¿qué es lo que piensan cuando están haciendo el acoreo? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué dicen, la verdad que esto es lo mío. ¿Qué les eh, pasa por la mente en ese momento? Siempre que, bueno, cuando, cuando hacemos danza y todo, sí. yo siento como una energía, así como que esto me hace feliz. Y cuando Ajá. actúo también, o sea... Es lo que te hace feliz. Sí. Muy bien. Sin duda. Y no hay que pensar mucho en el qué dirán, ¿no? Porque a veces no, eso es no, lo que no. nos... Limita, no, de perseguir sí. nuestros sueños. Pero ahí dicen, no, ay, no me gusta, como de la francia No hay que darle ni la hora, ¿no? No. ¿no? Porque Obvio. uno tiene que confiar en sí mismo. Obvio. Sí. Es así. ¿Y a vos qué, qué te pasa por la mente, Fran, cuando estás ahí en plena me corio? Siento, ¿Qué es lo que pensás? Me siento alegre, muy alegre. ¿Ajá? Y pienso que yo voy a ser una estrella poco. Hay que Ay, claro, el objetivo. ¿Me que con el grupo de amigas, ustedes son las talentosas, las wow. ahora famosas. ¿Qué hacen con los amigos? ¿Qué ¿Qué bailan, dicen les sus cantan, amigos? les gusta no, lo que hacen? Yo tengo varios amigos y todos son muy talentosos, ah, ah, ah, de... la son, son todos muy talentosos, la verdad. Está muy, muy bien. bien. Me encanta. En tu vos? caso Fran, tus amigos también les gusta el arte, bailar. Eh, sí, hay algunos que van al folclore. Ah, Ay, qué, qué lindo. Y arte también y, muy, perfecto. Y También les quiero mandar un saludo. Obviamente, sí, un saludo, el beso. Enorme, aprovechamos estos últimos minutos para mandar saludos, mencionar a quien quieran, eh, quien las estaba mirando, que les dijo, voy a estar prendido al tele y quiero que me mandes un beso gigante. Eh, Todas mis compañeras me están viendo, mi ¿Sí? familia, mis abuelos, mis nonos, mis tíos. Allá, todos. allá, a esa cámara, mira, está ahí está saliendo, el beso. Digan saludos a las chicas, muy bien. Y vos, ahí, mira. Ay, es, ahí esa está. es tu cámara. Eh, bueno, yo le quiero mandar un saludo, un saludo a mi abuela Ana. Sí, uh -huh. A mi abuelo Juan, a, a mi tía Luli que me llevó, que me trajo, que todo. a la tía Luli? Ah, ah, la tía Luli la que está. Ah, la no, mamá? La mamá. no, no, es mi mamá. Muy bien. Y bueno, y a, y a mi papá que me lleva a las clases y que siempre Muy está bien. pendiente Que me dice, ay, ¿sabes cuándo vas a salir? Porque yo voy a estar trabajando. Bueno, ay, entonces mía. me dice así. Y bueno, también le quiero mandar un saludo a. Hugo Moreno, que la es otra que vuelta era. se me enojó porque no le mandé un saludo. Pero, Ay, Hugo, Hugo, está, Moreno. Todo acá. Hugo Moreno le mandamos todo. Chicas, ¿ustedes tienen redes sociales o todavía no? Eh, sí, sí. ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué, no, qué red, por ejemplo? No, está, en está, tu yo... caso no. Yo son te... más chiquitas, claro. claro está ¿Está Yo bien? tengo TikTok. Tenés TikTok, ah, TikTok, muy bien. ¿Tú su subís videos o, o simplemente ves? Eh, no, o sea, subo videos pero no son videos de, o sea, de mí. No, son videos. no salí bailar. Ah, no salí vos. Subís no. otro, otro tipo de contenido. Sí. Muy bien. Claro, porque es está bien que vayan de a poquito con claro. el tema de las redes. Sí. Por ahí, siempre los papás, viste, revisando sí. no, ah, que es lo que acompaña, tienen los chicos en los teléfonos. Está perfecto. Importante. Chicas, ¿tienen algún artista que les guste? Que admiren. Uh, Cantante, bien. actor. Tini. Muy bien. Me encanta. Eh, soy muy fan de los cantantes de Estados Unidos. Sí. Me gusta mucho Harry Stale. Ay, Ay, Harry. Vamos. Sí, le mandamos un beso. Nos mira siempre, Harry. <ríe> Hi, Harry. Nos mira siempre <ríe> por Mira. Todo. Hi. Harry. Good morning. Bien, sí, todos los One Direction nos miran. Sí. Todos, todos nos miran. Chicas, ha sido un gusto enorme tenerlas por acá. La verdad que son, son preciosas, talentosas. Gracias. Les deseamos todos los éxitos oh. para lo que se viene y el, y el aplauso. Por supuesto. Gracias por, no, chicas. No por venir. Se van a quedar con nosotros a ver cómo, cómo sale de rico el plato que está cocinando Labito. Sí. ¿Les sí. gustan las pastas? Uh. Sí. sí. <risa> son lo <risa> más de sí. lo más. Nos gustan mucho. ¿Las mamás <risa> cocinan rico? Sí. Uh. Si no? ¿cuál es la especialidad de tu uh, mamá? Ay, a mi, mi mamá, todo. todo o sea, pero mi ma, a mi mamá le sale muy bien el puchero. ¡Qué uh, raro! No Nos tiene que invitar. Y las pizalesas la la le salen. A ¿Tu, uh. oh. tu mamá, las pizzas le salen. Las pizzas. Oh. Bueno. Bueno, un día cada caso. Esperamos casa, la, amor, la invitación, chicas. Ese es la que Bueno, y a la...